Saquil Valiz Luces en el vacío 2017 Bah. somos solo por lo que vomitó alguna estrella. En el fondo todos lobos y poetas. Sí, todos nacimos solos, pero no nos queremos quedar. Si búsqueda eterna, de un aplauso de algunos o mil Cada quien tiene un camino, una exigencia. La meta que se pone o a veces se proyecta. La espera para mucha gente no vale la pena. Más quiero romper. La cascara y de magia, la orgía de ideas, de personas, corazones que desbordan fantasías e ilusiones. los Colores de la vida van mucho más allá del blanco y negro. No hay nunca que centrarnos en lo nuestro. Se si con el universo y si ven que contradigo mis escritos ¿Eh? no es poligongruente, Solo es que soy gente y el ser humano es tan imperfecto y hecho para ser divino. Instinto y razón en un equipo es la misión. En el vacío, su mundo con el mío va sumando. Llegará el momento en el que despierte el mal. No existe un repuesto a nuestro faro, y es lo que quedará cuando nosotros nos vayamos, cuando yo me haya ido no sé si alguien va a llorar, mi único consuelo es que tengo una vida para lograr, ser el yo mejor que pueda, psicólogo, rapero, lo que sea, no, no quiero ser vida. tan solo uno más, no. no, quiero ser arena que el océano borrará, quiero que mis tataranitos sepan que su ancestro fue Sáquil, alguien que en su vida pudo conseguir ser, trascender y ser feliz, al final, eso es lo que importa, las cosas que se digan de nosotros después, Aprende a comulgar el raciocinio con la fe Así abrirás tus alas y volarás más y más y más y más y más Quiero que nosotros seamos una hermandad Que siete mil millones lleguen a oír mi verdad Yo quiero llegar al mar de tu vacío Y llenarlo de mis luces como alguien lo hizo conmigo Quiero que nosotros seamos una hermandad Que siete mil millones de la mano se puedan tomar Quiero mostrarles el vacío de sus mentes Para que vean sus luces y su eco en la eternidad